Bien, vamos a comenzar este curso conociendo y familiarizándonos con esta tecnología. Que ya no es tan nueva pero igual no deja de ser interesante. Estructuraremos este curso en varios videos. Hoy vamos a hablar cómo conectar el Kinect, los tipos de Kinect que existen y el software necesario para comenzar a trabajar. Y cerraremos con una práctica sobre Color Stream. Primero vamos a conocer un poco acerca de los componentes que conforman el Kinect. Tenemos primero tres cámaras, dos de ellas son infrarrojo, con las cuales podemos obtener nuestros sensores de profundidad en tercera dimensión. La tercera cámara es la cámara a color RGB, con la cual podemos capturar movimiento y manipular la imagen como queramos. En la parte inferior encontramos una array de micrófonos, colocados estratégicamente para la eliminación de eco y supresión de ruido ambiente. También un acelerómetro que nos permite conocer su orientación. Y por último tenemos un motor de inclinación que podemos manipular para tener una vista de 27 grados hacia arriba y hacia abajo. Ahora, existen dos versiones de Kinect, Kinect para Xbox y Kinect para Windows. En este curso vamos a utilizar el Kinect para Xbox. Lo único que debemos adquirir es un adaptador de corriente, ya que al conectarlo mediante USB a nuestra computadora, este solo nos proveerá con 5 voltios y el Kinect requiere de 12 los cuales serán complementados por nuestro adaptador. Aquí podemos ver una imagen de nuestro adaptador y la caja para poder identificarlo al momento de adquirirlo, ya que este es vendido como un adaptador de Kinect para Xbox 360 antiguos, los cuales no disponían de una conexión para Kinect, esto solo para tenerlo en cuenta y no llegar a una confusión. Al final de esta presentación les dejo algunos requerimientos para este curso y para crear los proyectos que elaboraremos. También deberán tener conocimientos previos de C -Sharp y WPF que es cómo crearemos nuestras aplicaciones. Bueno, lo primero será instalar nuestro SDK de Kinect y luego conectaremos nuestro Kinect para que se instalen los drivers. En el siguiente enlace que les dejaré en la descripción del video pueden descargar la versión más actualizada del SDK de Kinect. Solo debemos presionar el botón Download Latest SDK y cuando se nos descargue nuestro archivo lo ejecutamos y comenzamos la instalación. La instalación es muy sencilla. Solo debemos aceptar los términos y condiciones que nos indica Microsoft para este SDK y luego presionamos el botón de instalar y listo. Al término de la instalación este nos preguntará que si nos gustaría descargar el toolkit de Kinect, el cual incluye Kinect Fusion. Algunos nuevos controles para un simple y fluido manejo de gestos interactivos en Kinet y otras cosas que veremos después. Solo hay que descargarlo también e instalarlo de la misma forma que el SDK. Ahora vámonos con el hardware. Al momento de conectar nuestro Kinet, este comenzará a instalar los drivers automáticamente y nos devolverá una ventana como esta. Para saber si la instalación de los drivers fue completada exitosamente, Debemos tener todas estas flechas verdes y verificar en nuestra computadora que tengamos instalados estos drivers de Kinet. Listo, ya tenemos todo instalado, tanto hardware como software. Si tienes la curiosidad de lo que puedes hacer con Kinet, puedes darle un vistazo al toolkit que instalamos. En él podrás encontrar la documentación de Kinet y varios ejemplos y prácticas que te pueden ayudar. Bien. En este video nosotros empezaremos a hacer una práctica con Visual Studios 2012. Comenzamos creando un nuevo proyecto WPF, el cual llamaremos Cámara Web Sencilla. La llamamos así porque nuestro programa tomará los datos del Kinect y nosotros les mostraremos en pantalla y los mostraremos tal cual como una cámara web. Al iniciar nuestra aplicación WPF, podemos ver una ventana con la que podemos agregar el diseño de nuestra aplicación a través de código XAML, el cual no detallaremos mucho en estos videos para así podernos concentrar en el Kinect. Ya que tenemos creado nuestro proyecto, vamos a conectarlo con nuestro Kinect. Para eso, vamos a agregar las librerías del SDK de Kinect. Para agregar estas librerías, primero debemos crear una referencia a ellas. Nos vamos al explorador de soluciones donde tenemos los archivos de nuestro proyecto. Presionamos con el botón derecho del ratón en Reference y seleccionamos Agregar referencia. Se nos abrirá esta ventana con una lista de librerías. A la derecha podemos ver un buscador, tecleamos kinet y nos saldrá la librería microsoft.kinet, la cual le marcaremos la caja de chequeo para referenciarla y presionamos Aceptar. Y listo, ya podemos utilizar esta librería de Kinect en nuestro proyecto. Entonces, lo primero en nuestro proyecto será el diseño. Lo único que vamos a agregar será un control image, en el cual mostraremos las imágenes que recibiremos del Kinect. Lo expandimos al tamaño de la ventana para que se vea un poco mejor. Le pondremos un nombre para poder identificarlo, mostrar video ahora vamos con la parte funcional para ejecutar el código al momento de que inicie nuestra aplicación vamos a llamar al evento load de nuestra ventana podemos seleccionar la ventana o formulario desde el modo diseño o desde el modo código yo la seleccionaré desde diseño Solo tener cuidado de no seleccionar el grid o el control image que acabamos de crear hay que seleccionar la ventana al seleccionarlo podremos ver en la ventana de propiedades un botón con un símbolo de rayo y el cual nos mostrará una lista de eventos al darle clic. En esta lista buscamos el evento Load, presionamos doble clic sobre la caja de texto que se encuentra en el lado derecho y automáticamente nos enviará a nuestra ventana de código. Ya estamos en el código fuente de nuestra aplicación, como recordarás ya habíamos hecho una referencia de las librerías de Kinect. Entonces aquí, en el código fuente, lo siguiente que debemos hacer es agregar el namespace que contiene todas las clases y propiedades para manejar el Kinect. Solo debemos escribir using microsoft.kinect y punto y coma. Y listo. Ya podemos mandar a llamar a todas estas clases, propiedades y métodos para controlar cada uno de los componentes del Kinect. Ahora, para interactuar con tu Kinect, lo primero que debemos hacer es obtener una instancia de la clase KinetSensor esta clase es parte del SDK y te conectará con las funciones del Kinet escribimos dentro de nuestra clase MainWindow lo siguiente KinetSensorMikinet.com. Bien, y coma Bien, si vemos más abajo podemos ver el evento load de la ventana inicial que creamos hace rato este evento se ejecutará al momento de que iniciemos el proyecto entonces Dentro del método vamos a escribir este código, miKinet igual KinetSensor.KinetSensors, abrimos corchetes y dentro ponemos un 0, punto y coma. Con este código estamos almacenando dentro de la variable de objeto, un objeto de nuestro Kinet. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es como si estuviéramos almacenando nuestro Kinet en esta variable, para así poder mandar a llamar sus funciones como las cámaras, los micrófonos o el acelerómetro. Los corchetes y el cero dentro indican un array, el cual estamos llamando al elemento cero, que en el mundo real sería el kinet que tenemos conectado. Si conectáramos más de un kinet y aprendiéramos a trabajar con ellos, lo primero sería conocer cuál elemento es cada uno de ellos en este array. Si te confunde mucho esto de los arrays, también podemos utilizar el método first or Default, el cual nos devolverá el primer elemento o el elemento por defecto de la ray Kinet Sensors. Y bien, hasta este punto ya tenemos configurado nuestro Kinet para que funcione nuestro programa. Lo único que debemos hacer es indicarle que inicie y esto lo hacemos con mi Ahora comenzaremos a configurar nuestra cámara a color RGB. Para eso primero debemos habilitarla escribiendo miKinet.colorStream.enable. Con este colorStream.enable damos inicio a la señal de envío de datos por parte de nuestro Kinet de la cámara de color RGB. Estos datos que se empiezan a enviar serán manejados como stream o flujo de datos. Dentro de las propiedades de enable también podemos indicarle diferentes tipos de formatos de imagen que nos pueden ser enviados, algo que veremos después. Por ahora trabajaremos con el que está por defecto, que es este. Esto significa que Kine nos enviará unos datos de formato RGB, con una resolución de 640x480 píxeles y a una velocidad de 30 frames por segundo. Seguido, le indicamos a nuestra aplicación qué debe hacer cuando se ha capturado este flujo de datos de video a color, y lo haremos con un Event Handler. O controlador de eventos, escribiendo lo siguiente micinet.colorframeready más igual presionamos dos veces la tecla de tab que se encuentra arriba del bloqueo de mayúsculas para agregar el código sin necesidad de teclearlo al presionar el segundo tab podemos ver cómo nos crea la estructura del event handler para no gastar mucho tiempo en explicar esto de event handlers solo diré que al momento de que el Event Handler captura el flujo de datos del Color Stream, este lo almacena en su propiedad E, la cual podemos cambiar el nombre si queremos. Con todo el código que ya tenemos, deberíamos tener un Kinect mandando flujos de datos de video a color sin ningún error, pero ahora debemos saber qué hacer con ese flujo de datos, para convertirlo en video y mostrarlo en nuestra aplicación. Vamos agregando código al Event Handler. La sintaxis Using nos permite eliminar un objeto el cual creamos dentro de sus paréntesis. Este objeto será eliminado cuando C -sharp lea nuestro código y encuentre la llave de cierre de la sintaxis Using. ¿Por qué utilizamos esto? Lo utilizamos porque es importante que se elimine el objeto del tipo ColorImageFrame, que llamamos Frames Imagen, el cual se creará cada vez que el Kinect nos envíe un nuevo frame en su flujo de datos. Y como ya lo había mencionado, la propiedad que indicamos por defecto en el método Enable indica que nos estará enviando 30 frames cada segundo. Como vemos, al tomar la propiedad E nos estamos refiriendo al flujo de datos que enviaremos. Y con el método OpenColorImageFrame le indicamos que comience a recibir este flujo de datos y almacenarlo dentro de la variable framesImagen para que la sintaxis USING lo elimine y pueda recibir más flujo de datos. Bien, con esta siguiente línea solo verificaremos si la variable FRAMESIMAGEN contiene algún valor nulo. Si es verdadero nos retornará un valor nulo. Como pueden ver, estamos trabajando con un flujo de datos de video a color. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que se nos está enviando un grupo de 30 imágenes por segundo y nosotros debemos trabajar con cada una de ellas. Digamos por ejemplo que tenemos almacenada la primera imagen dentro de la variable framesImagen. Para poderla mostrar en nuestro controlImage, primero obtendremos el tamaño de dicha imagen. Para esto, la clase ColorImageFrame nos provee con una propiedad llamada PixelDataLength, la cual contiene el número de bytes de datos de, de video en la imagen o frame. El programa puede usar esto para determinar el tamaño del buffer de datos. Con la siguiente línea, extraemos el tamaño de los datos a color y los ponemos en un Array del tipo Byte. Los más experimentados se preguntarán por qué lo convertimos al tipo Byte. Este tipo almacena un valor de 8 bits por elemento de Array. Esto es equivalente a un valor de 0 a 255, y es lo que necesitamos para almacenar el tamaño de la imagen enviada por Kinect. Ya que estamos recibiendo una imagen RGB, Rojo, verde, azul y un último que es blanco o transparente, que nosotros no trabajaremos mucho con él. Y almacenamos dentro de cada uno de los elementos del array datos color, un valor de 8 bits. Y por último, utilizamos el método copyPixelDataTo, que hace la petición a la variable de instancia, de colorImageFrame, que llamamos frameImagen, para que copie los datos del frame al buffer del array. Y así tengamos el tamaño de la imagen y la imagen en sí en un array llamado Datos Color. Y ya por último, solo creamos un bitmap con sus respectivas propiedades y la colocamos en la propiedad Source de nuestro Control Image que llamamos Mostrar Video. Al momento de rellenar las propiedades para el bitmap, solo debemos agregar 7 elementos y uno nulo. Primero, el width o el ancho de nuestra imagen con frameimage.width. Segundo, el height o el alto de nuestra imagen con frameimage.height. Tercero, los DPI horizontales o también puntos por pulgada horizontales. Le pondremos 96. Cuarto, los DPI verticales, igual le ponemos 96. Quinto, el formato de los píxeles con pixelformatsbgr 32 sexto el valor nulo que es la paleta del bitmap solo pongan null. séptimo el array de bytes los cuales representan el contenido de la imagen escribimos nuestro array datos color y octavo un stride que es una medida de la multiplicación del ancho por los bytes por píxel de nuestra imagen les dejaré un enlace a mi repositorio en GitHub donde podrán descargar la aplicación final y también les dejaré otra aplicación en la que incluye un botón para tomar una captura de lo que estamos viendo con el Kinect. Y listo, ya tenemos nuestra aplicación finalizada. Podemos iniciarla y aquí tenemos el resultado. Nuestra cámara web sencilla con Kinect utilizando el stream de cámara a color RGB. Eh, a lo mejor, como estoy grabando desde la computadora, puede retrasarse un poco el video. Porque recordemos que estamos grabando a 30 frames por segundo. Y también puede notar mucho el brillo de la ventana, pero bueno, eso no importa. Luego veremos cómo manipular ese flujo de imágenes pixel por, por pixel. Nos vemos en el siguiente video tutorial, donde hablaré un poco más acerca del Color Stream y comenzaremos con stream, o mejor dicho el flujo de datos de profundidad. Hasta luego.